Anfitrión para el Partido Comunista de Galicia, para la Izquierda Unida, tenemos a todos y a todas con, con nosotros. Eh, es un honor realizar estas, estas jornadas con el Foro Social, el Foro de Sao Paulo, el Partido de la Izquierda Europea. Nosotros, nosotros en Galicia no estamos muy acostumbrados a hacer jornadas de carácter in, internacional. Y para nosotros es algo muy importante la, las jornadas que hoy dan comienzo. ¿no? Galicia es una zona eminentemente migratoria, es eh, la zona de, por excelencia de la migración. Eh, yo siempre pongo el ejemplo y sobre todo los compañeros y compañeras que vienen de América Latina lo saben porque lo utilizan. Eh, la palabra gallego siempre se utiliza para el, para el, el extranjero o el español, ¿no? El, y nosotros la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ese, de ese apelativo, sobre todo porque vas a América Latina y todo el mundo te dice gallego y siempre acierta, porque, los, porque sí es cierto que lo somos Está claro, la, de hecho el cartel de, la, de las jornadas, que si veis eh, esa figura, que es la figura de un padre con, con el niño, es una figura emblemática, una fotografía emblemática en Galicia porque es la, figura por, la, la fotografía por excelencia de la, migración, de la migración gallega. Llegó a haber más gallegos y gallegas fuera de Galicia, en la migración, que dentro del propio, del propio territorio. Por eso para nosotros es muy importante el tema de las migraciones, para nosotros es muy importante estas, estas jornadas. ¿no? En los últimos años fuimos, como todas las zonas de Europa, prácticamente, sobre todo de, la, de los países occidentales de la Unión Europea, zona de recepción de, de, de, de migrantes. ¿no? Y ahora volvemos al regreso al, al futuro, como podríamos decir de algún modo. ¿no? Volvemos a sufrir la inmigración y cada vez es más con la, la acentuación de la crisis, de la crisis económica, que para nosotros, desde luego, es una crisis sistémica, no una crisis coyuntural. Cada vez es más, más marcada la, la migración de los gallegos y las gallegas y, y, sobre todo, la gente, la gente joven. Y aparte de eso, en Galicia, pues yo, yo lo decía cuando planteaba con con Maite el tema de las jornadas para poder organizarlas en Galicia, tiene una particularidad también, es que somos el nexo geográfico entre América Latina y Europa. Somos, como decían los romanos, el fin de la tierra, Finisterre, el cabo más occidental de, de toda Europa, y por lo tanto somos el nexo geográfico con América Latina y desde luego, y humildemente, aspiramos en esta Galicia, nosotros, a ser también el nexo con los movimientos revolucionarios de América Latina. Esa era por lo menos nuestra, nuestra aspiración, conectando con los movimientos revolucionarios tradicionales de, de Europa. Y por lo tanto, pues nada, saludar a los compañeros y compañeras del, del Foro de Sao Paulo, saludar a los compañeros y compañeras del PIE, saludar también a José Antonio Solana, cónsul de la República de Cuba en Santiago, saludar a las compañeras que acaban de llegar de, del consulado de, de Venezuela también, en Galicia y paso a, a presentar eh, la, a los que van a hacer realmente la presentación oficial de las, de las jornadas de migración que llevan por título Por una ciudadanía universal, experiencias de organización y lucha en las migraciones. En la mesa eh, están eh, Mauricio Valiente, que es el responsable de Migraciones del, del Partido Comunista de España. Es diputado regional de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid y está, obviamente, que es del Partido Comunista Francés, coordinador del Grupo para América Latina del Partido de la Izquierda Europea. Y por lo tanto, desear las unas, unas jornadas que se lleguen a conclusiones importantes de estas jornadas y que, y que, y que además, os sintáis como, como en casa. Si, la, si el propio... Si el propio si el propio título de las jornadas es por una ciudadanía universal que nadie se sienta extranjero ni, ni extraño en una tierra que, que es ajena, desde luego, eh, en vuestro caso, compañeros y camaradas, pues con mucha más razón, bienvenidos y, y esta es vuestra casa. ¿no? Bueno, pues eh, buenas, buenas tardes a todos. Este, veo que hay algunos compañeros, sobre todo del, del Partido de la Izquierda Europea, que todavía no están acá. Eh, los italianos por ejemplo que es parte de la riqueza de este continente que es la puntualidad italiana por ejemplo este yo creo pero creo que mañana vamos a tener un, unos paneles este bastante ricos en el punto de vista de la calidad de la, de la participación yo nada más quería primero que nada eh, agradecerle a los compañeros de del partido comunista de españa y a los compañeros del partido comunista de aquí de galicia a, a mauricio, mauricio valiente este, Acompañado por Temeño, a Rubén, y a todos los que han estado en la organización de este evento, este, por este recibimiento que, que, que nos están dando y las condiciones en las que nos van a permitir trabajar. Eh, yo creo que es, eh, es, este, es muy importante, en todo caso, yo creo, para el Partido de la Izquierda Europea poder contar con, la, con posibilidades como estas para seguir en los, con nuestra actividad. Este, en lo que toca a América Latina y además estamos permitiéndole también a los compañeros del Foro de Sao Paulo venir a trabajar con nosotros en las mejores de las condiciones posibles. Entonces, una vez más, este, quería darle entonces a los compañeros las gracias. Eh, lo segundo que quería decir es de que en estas jornadas es, es la segunda vez que llevamos a cabo una iniciativa de este tipo. Este, con el Foro de Sao Paulo, entre el Partido de la Izquierda Europea y el Foro de Sao Paulo, y es para nosotros, en todo caso, para el, para el Partido de la Izquierda Europea, el ejemplo mismo del tipo de relación que eh, deseamos desarrollar eh, y que venimos construyendo este, entre los dos uh, foros, es decir, entre el Foro de Sao Paulo y el Partido de la Izquierda Europea. Este, entonces, este evento sobre una ciudadanía, ciudadanía universal, es el segundo de una serie este, que hemos iniciado ya, este, ya no sé, hace dos años me parece a mí. Eh, y me parece que este buen ejemplo es el de una cooperación política muy concreta, que es lo que nosotros queremos, lo que nos interesa más. Es una cooperación política que no se limite a las grandes frases, lo decimos siempre cada vez, pero no me canso de repetirlo, las grandes frases muy lindas, este, eh, preferimos una cooperación que sea verdaderamente política, que sea verdaderamente muy concreta, que vaya directamente a cuestiones sobre las cuales tenemos que trabajar juntos, eh, que nos preocupan uh, tanto a, al foro de Sao Pablo, a los partidos del foro de Sao Pablo como a los partidos del, de la izquierda europea, que nos permita tener un mejor conocimiento de las estrategias, de los análisis de cada uno de los partidos sobre temas diferentes e intercambiar y enriquecerse mutuamente, partiendo de las experiencias acumuladas, actuales, o, o, o acumulados o actuales de eh, nuestros partidos. Y, y además me parece que es una manera de crear una especie de coherencia, o en todo caso de favorecer unas convergencias eh, de nuestras luchas eh, que, por la transformación eh, de nuestras sociedades. Eh, tercera cuestión es que me parece que el, el tema es muy pertinente, el tema de la ciudadanía universal. Es muy pertinente, no nada más me parece impertin, eh, impertinente, eh, sino que me parece, en tanto que representante del Partido Comunista francés me parece eh, de una gran actualidad desde hace varios siglos, porque es una cuestión que ya en la Revolución Francesa había sido evocada y me parece que, que, que es muy bueno que sigamos eh, planteando esta Problemática y que sigamos peleando porque exista esta ciudadanía universal, eh, pero es muy, es muy pertinente eh, dado el contexto de crisis del capitalismo que estamos viviendo eh, y el contexto de crisis del modelo de integración regional que es esta Unión Europea, eh, en la que vemos cómo los dogmatismos propios al neoliberalismo están hundiendo cada vez más a los pueblos en el desempleo, en la pobreza, en la marginalización eh, en todo lo contrario de lo que prometieron hace 20, 25 años cuando echaron a andar este modelo de integración en el que nos habían prometido 20 millones de empleos y ahora creo que hemos ya de lejos eh, superado esos 20 millones, pero de desempleados, creo yo, no sé si me equivoco. Eh, y por increíble que parezca, las soluciones que nos están proponiendo son propuestas todas que implican más destrucción y regresión social. Entonces, desde ese punto de vista, plantear la cuestión de, de, de la ciudadanía universal, plantear la, la cuestión del, del lugar o del, del papel o de... O de cómo los inmigrados que, que viven en este continente y que comparten este, los mismos problemas que están confrontados a los mismos ataques de la parte de, de, de, de, de, del sistema actual, este, nosotros cómo eh, podemos darnos los medios de implicarnos de una manera o de otra y, y no ser simples espectadores de lo que está ocurriendo. Además, en este mismo contexto vemos cómo están emergiendo eh, y cómo se están instalando de manera durable eh, fuerzas de extrema derecha que tratan de llevar a los pueblos de regreso a la, los peores tiempos que ha conocido el continente europeo. Estas eh, fuerzas eh, xenófobas y racistas que pregonan la idea de que no todos podremos ser salvados de esta crisis y que más vale que sean los más fuertes quienes sean salvados. Y desde luego entre los más débiles están los inmigrados sus familias, los, los, los que no tienen documentos o los que se les, se les niega una regularización. Y cuando hay desempleo, y cuando hay personas que se echan de las fábricas, los primeros que se echan son justamente los inmigrados. Eh, estas fuerzas eh, eh, retrógradas eh, están tratando de, de excitar la oposición entre los trabajadores que yo voy a llamar autóctonos y los trabajadores inmigrados, y están tratando de revivir estas viejas ideologías coloniales que ya eh, conocimos no hace tanto tiempo aquí. En fin, yo veo tres, tres grandes campos que, nos, que, nos, que nos, eh, de alguna manera nos interpelan. Este, la primera yo diría que está el hecho, de esto que dije ya, del hecho de que integrados, inmigrados, perdón, o, o, o, o vuelvo a decir autóctonos, me, me delecto diciéndolo porque eh, en la época de las colonias francesas en África del Norte se le llamaba aut autóctonos e indígenas a los inferiores, pero bueno, bueno, lo que son las cosas, los inmigrados somos hoy nosotros aquí y los autóctonos son este, los, los que ya están aquí desde hace muchos siglos. Entonces juntos, inmigrados, autóctonos, estamos confrontados, como decía antes, a estas, películas, a estas políticas de austeridad y, y, y, y estamos cuestionados de la misma manera. Entonces, ahí eh, es justamente yo creo que es de lleno el tema de, de estas jornadas, es decir, eh, la cuestión de cómo ser ciudadanos, en, aparte, eh, plenamente, quiero decir, eh, vuelvo a insistir, cómo cuando la Revolución Francesa, era ciudadano no solamente el que había nacido allí, sino el que trabajaba allí, eh, pagaba sus impuestos allí, te, había, tenido un, eh, había fundado una familia y compartía su vida con los demás eh, eh, eh, y era la definición de, de esta ciudadanía. En Francia, no se los adelanto, pero es el tema de mañana, estamos a, a, a planteando la, la cuestión del, del, del, del derecho al voto en las elecciones locales, está un poco atrasados con respecto a ustedes aquí en España, pero es una cuestión política de primera importancia. Después está la cuestión de las peleas por los derechos de, de, de, de, de, de los inmigrados, que yo no puedo desligar de nuestras luchas por la emancipación en general. O sea, no, no, hay, una, no hay una incompatibilidad, al contrario, eh, es una cuestión política de conquista de la igualdad de derechos. Eh, frente a quienes estigmatizan y hacen eh, de la inmigración una cuestión de, de, de, de exclusión y finalmente está, me parece a mí, tampoco es incompatible la lucha que, damos, que podemos dar acá este, en favor de lo que está ocurriendo los procesos, de las luchas que están dando en América Latina de, de cierta manera lo que hagamos aquí eh, tiene su repercusión es el efecto de, de la mariposa tal vez o simple sencillamente por nuestras labores de solidaridad, que también es un trabajo político. Y yo con esto ya acabo. Este, nada más lo que quería yo decir es de que eh, el hecho de ser inmigrante no debe implicar, poner entre paréntesis, eh, una, la exigencia que llevamos dentro de nosotros, yo creo que nosotros militantes de la izquierda. Es decir, de donde quiera que estemos, no dejamos de ser los militantes que somos, no lo vamos a poner entre paréntesis y creo que podemos este, y debemos implicarnos en las luchas, en esas luchas que existen junto a los trabajadores de estos países y crear lazos de solidaridad nuevos aquí también y este y bueno eso, yo creo que todas estas cosas vamos a tener que platicarlas, esto y mucho más seguramente este, en estas jornadas eh, y, y acabo de agradeciéndole de nuevo a los compañeros este, verdaderamente eh, la organización eh, del evento que es de una, de una gran calidad. Gracias. Bueno, comienzo donde acababa el camarada Obey eh, agradeciendo en este caso al partido de la izquierda europea y al foro de Sao Paulo por habernos confiado la tarea de desarrollar esta jornada y de continuar con el debate para la acción, que es lo que nos ocupa, cómo seguir eh, produciendo iniciativas, pensando eh, cómo avanzar en, en nuestros objetivos, eh, cómo coordinarnos mejor y para, para hacerlo, pues... Eh, ...tanto desde el Partido Comunista de España como de Izquierda Unida... ...pues es desde luego todo un reto y un, un honor realizarlo... ¿no? ...y también como no pues agradecer a nuestros camaradas gallegos... ...pues el magnífico trabajo de organización y de, y de acogida de estas jornadas... ...yo voy a limitarme a hacer una explicación del programa... ...que yo creo que de alguna forma marca cuáles son las prioridades y los objetivos que nos planteamos con estas jornadas. Eh, quizás eh, antes de, de comenzar con esta explicación sería necesario hacer una breve referencia al, al contexto de las migraciones en el, en el mundo... ¿no? Durante estos últimos años hemos visto un vuelco en este fenómeno universal que hemos descrito en tantas ocasiones. ¿no? Eh, si ponemos el, el ejemplo de España, que puede ser paradigmático de lo que está ocurriendo en Europa, como consecuencia de la crisis se ha producido un parón brusco de eh, la llegada de inmigrantes. Entre el año 2000, 1997 y 2007, en esa década, España, eh, junto con Estados Unidos, fueron los países que mayor número de inmigrantes porcentualmente eh, recibieron dentro de su territorio. ¿no? Una llegada masiva que eh, se sumaba... ¿no? a una emigración que continuaba teniendo un peso relativo importante, no fue hasta el año 2000 donde el número de inmigrantes en España se equiparó al número de emigrantes. Las claves de ese proceso tan intenso eh, recaen en el modelo productivo, eh, en el capitalismo que se desarrolló, ...durante esos años, basado en agricultura una agricultura intensiva... ...en la construcción, en el sector servicios, fundamentalmente en el turismo... ...que necesitaba una mano de obra eh, numerosa y con gran eh, movilidad. Y eso incluso en una situación con un paro estructural elevado... ...que no bajó nunca del 10%. ¿no? o sea que esto Yo creo que, que este, este ejemplo ¿no? nos eh, ilustra muy bien de eso que hablaba Marx... En, ...en el capital del ejército de reserva de la mano de obra, ¿no? Del papel que ha desempeñado para el desarrollo de un modelo... ...y, y cómo ha sido, eh, España ha tenido eh, la inmigración, España... ...los capitalistas españoles han tenido la mano de obra que necesitaban... ...y cuándo la necesitaban. Pues bien, ese proceso tan acelerado que se produce durante eh, diez eh, años... Eh, ...llega a un, una, una ruptura brusca con el desarrollo de la, de la crisis. ¿no? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de, de la crisis que estamos, que estamos viendo? Pues eh, en primer lugar hemos visto cómo la inmigración ha desaparecido... ...de la primera plana del debate político. en Los primeros años de, los, eh, de, de este milenio... Eh, recordaréis que en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas la inmigración llegó a ocupar el primer rubro en cuanto a las preocupaciones de, lo, de los españoles. ¿no? Eh, estamos viendo cómo al calor de la crisis surgen expresiones de eh, racismo, de xenofobia, aunque yo creo que... Si analizamos la experiencia europea, también aquí habría que destacar un aspecto, que las respuestas no están siendo iguales en todos los países. En Grecia estamos viendo de una forma muy preocupante como una situación de crisis y de shock, eh, un partido neonazi eh, ha sido capaz de eh, manipular a un sector importante de la población y convertir la inmigración en el chivo expiatorio, y sin embargo, en, en nuestro país, a pesar, a pesar del incremento de partidos eh, fascistas, muy marginal ¿no? el caso de Cataluña en algunas ciudades, pero a pesar de ello yo creo que podemos encontrar un ejemplo que es contrario, que es el ejemplo de la plataforma de los afectados por las hipotecas. Un movimiento que surge a iniciativa fundamentalmente de los compañeros ecuatorianos, que son los primeros afectados por la gran estafa inmobiliaria. ¿no? Los compañeros de la CONADE son los que toman esa iniciativa y lo que hemos visto durante estos años es cómo en torno a la defensa del derecho a la vivienda y cómo en torno a la defensa de cada vecino, del de compañero de colegio que van a echar de su casa, una respuesta masiva que ha incorporado extranjeros y autóctonos, ...de una manera ejemplar, en una respuesta incluso enfrentando a la legalidad del Estado... ...a las fuerzas del orden en luchas eh, muy eh, sostenidas en el tiempo. ¿no? Con esto quiero decir que la crisis efectivamente ha supuesto un aumento de la xenofobia... ...ningún país estamos exentos, pero creo que depende también mucho de cómo reaccionemos la izquierda... ...que... Eh, la respuesta y el papel de eh, esta reacción simplista ¿no? eh, pueda tener un mayor o menor eh, calado dentro de la, de la población. Y por último yo creo que destacar también cómo eh, a raíz de, de la crisis se produce un fenómeno de retorno. Un fenómeno de retorno que desde luego no es generalizado si... ...yo creo que cada país, ¿no? y esto pues, esta es la, la importancia de debates como estos... ...donde vamos a escuchar muchas experiencias distintas... ...tiene pues distintas, distintos matices, ¿no? porque la, sus migraciones son muy variadas... ...pero bueno, en todo caso, sí podemos eh, sugerir algunas conclusiones generales... ¿no? ...vemos cómo eh, hay eh, retornos eh, tentativos... ¿no? como bueno, pues si hay un parón en la llegada de nuevos inmigrantes... Hay mmm, migrantes que vuelven a sus países, pero teniendo el seguro y la posibilidad de volver al, al país que les ha acogido. Y que esto además tiene un fenómeno de múltiples direcciones. ¿no? Eh, está pasando con los ecuatorianos en España, pero también está pasando con los españoles en Bélgica, en Alemania, en Francia. Lo estamos viendo con nuestras estructuras históricas de la inmigración. ...en todos estos países, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que también es un aspecto para tener en cuenta... ...y para tener en cuenta también en la acción política, porque no solo hablamos de cómo organizarnos... ...cómo luchar por una ciudadanía universal, cómo unirnos, cómo compartir experiencias en los movimientos sociales... ...sino también, afortunadamente, en los gobiernos. Afortunadamente en los gobiernos, porque se ha avanzado... En muchos sitios, y en América Latina, tenemos gobiernos de izquierdas. En este sentido, es eh, muy relevante la respuesta que está dando el gobierno ecuatoriano de no dormirse en los laureles. Porque, eh, poniendo un ejemplo muy concreto que se ha conocido esta semana, ¿no? que se ha publicitado con el programa de recuperación de todos los profesores que tuvieron que conformar el éxodo como consecuencia de la gran crisis en Ecuador, cómo se desarrollan programas completos, concretos para recuperar ese, esa, ese valor fundamental que es necesario para la construcción de un, de un proyecto alternativo en Ecuador y cómo se están facilitando el retorno de los migrantes y cómo los migrantes tienen que organizarse para luchar por sus derechos en las sociedades de acogida y también en los de, de sus derechos en las, en las sociedades de origen. Y en ese sentido, eh, yo creo que los partidos eh, de izquierda tenemos que ser muy conscientes de la necesidad de articular movimientos y también de desarrollar políticas públicas coherentes y que no nos pongan colorados cuando gobernamos en nuestros respectivos países o cuando gobernemos y desarrollemos programas ...de transformación radical de nuestras sociedades. Creo que de Ecuador podemos aprender mucho... ...pero también hay muchas cosas que tenemos que decir... ...que faltan en muchos otros, en mucho, en, en muchos otros países. Y yo creo que eso es un debate eh, necesario... ...que deberemos de, de abordar. Bueno, eh, como os decía... Eh, ...con este contexto... ...pues hemos diseñado un programa... ...muy orientado a... Eh, ...la acción, ¿No? queremos debatir, queremos escuchar análisis de, de nuestras realidades... ...pero fundamentalmente queremos pues, dar pasos concretos en, en una mejor organización... ...en una mejor coordinación, en ese sentido hemos diseñado eh, el programa de esta jornada... ...que como decía hoy, es la continuidad pues, de un trabajo que venimos haciendo... Eh, en el acto de, de hoy eh, hemos pedido pues, que tanto el Foro de Sao Paulo como el Partido de la Izquierda Europea nos hablen de eh, qué sujetos políticos para la construcción de las alternativas de izquierda. ¿no? Eh, los procesos que se están dando eh, están eh, sumando desde la base en procesos de unidad popular con experiencias eh, muy interesantes y nos parece que esta perspectiva global, esta perspectiva global era una eh, contribución necesaria en el inicio de los, de los debates. No queremos eh, trabajar por la construcción de un sujeto político en abstracto, queremos eh, construir sujetos políticos para la transformación social y, ...para la construcción de sociedades más justas... ...y ese es el objetivo que nos marcamos. Mañana vamos a... ...por la mañana... ...a centrarnos en esta misma línea... ...en una dinámica de trabajo participativa... ...que queremos... ¿no? ...que con este objetivo que nos hemos marcado... ...pues no simplemente escuchemos... Eh, ...ponencias... Eh, ...donde nos expliquen qué es lo que está pasando... ...sino que desde nuestras propias experiencias... ...poder sacar conclusiones. Por eso, pues con dos compañeros del área de migraciones, de Izquierda Unida y del Movimiento Social de, de Madrid, que hoy no nos acompaña, los que agradezco ¿no? el trabajo que han hecho para preparar esta dinámica, vamos a participar entre todos para sacar unas eh, conclusiones. ¿no? La mesa redonda de la tarde eh, eh, está centrada en la construcción de las alternativas de izquierda como ya desde el punto de vista concreto de la participación de los inmigrantes eh, se han dado procesos en ese, en ese sentido y ahí vamos a escuchar, eh, es una mesa redonda con una serie de intervenciones y donde podremos participar todos. Y el domingo vamos a dedicarnos a eh, analizar las alternativas programáticas, cuáles son las propuestas políticas que defendemos. ¿no? veía hacía mención pues, al, al derecho al voto, que es un aspecto fundamental, pero que tiene muchas, eh, mucha, muchos, eh, muchas variantes, ¿no? mucha complejidad en cada, uno, en cada una de nuestras realidades. ¿no? Queremos debatir y llegar a conclusiones en cuanto a eso que defendemos, que es un nuevo concepto de ciudadanía, eh, que no es otra cosa, que es el internacionalismo aplicado a nuestra realidad eh, actual. Bueno, esas son... Eh, ese es eh, el sentido y el esquema básico del programa que tenéis todos en, en las carpetas. Eh, animaros a la participación, a poder eh, entre todos construir ¿no? unas conclusiones que nos sirvan para nuestro trabajo cotidiano. Y con ello pues eh, no me queda otra cosa que, que agradeceros el esfuerzo por, por venir, por estar aquí presente y esperar que durante estos días pues, podamos tener un, un buen trabajo y un desarrollo fructífero. Muchas gracias.